La, el arte del muro seco es una construcción eh, piedra sobre piedra, no lleva mortero ni nada, va a hueso y son eh, piedras de poca elaboración, o sea se colocan casi como se encuentran en el entorno de en la naturaleza. ...y algún pequeño retoque para que asienten bien... Que no, ...que no tenga movimiento en la construcción... ...para que no, no se caiga". En principio, en todo tipo de, de construcciones, desde el más siempre encerramiento de, de fincas, en, en pesquerías, en los ríos que no tienen, no tienen mortero ninguno, para que la corriente del agua se filtre por ahí y no la no les derribe, en protección de, contra el lobo.